Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica. Buenas noches Puerto Rico disfrutando otro fin de semana para pasarlo bien con la familia y las amistades. Les habla Ulises Rodríguez y para hoy sábado 27 de agosto de 2022 estaremos celebrando los sorteos de Pega 2, Pega 3 y Pega 4.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 Loto Cash cuenta con un premio de 670 mil dólares y la doble revancha que tiene 390 mil dólares. Oye, en nuestra aplicación encuentras toda la información que necesitas sobre nuestros sorteos y días de juego. Bájala y podrás escanear tus boletos. ¿Qué esperas? Juega para que te pegues.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 Primer número es el 2, repito el 2 Segundo número es el 8, repito el 8 El número ganador de Pega 2 de esta noche es el 2-8, el 28 Y pasamos a Pega 3, favorito de muchos Si lo jugó, busque su boleto, mucha suerte Primer número es el 3, repito el 3 segundo número es el 8 repito el 8 y tercer número es el 1 repito el 1 el número ganador de pega 3 de esta noche es el 381 el 381 y concluimos con el pega 4 mucha suerte familia veamos cuál es el primer número y es el 6 Repito el 6. Segundo número es el 2. Repito el 2. Tercer número es el 9. Repito el 9. Cuarto número es el 6. Repito el 6. El número ganador de Pega 4 de esta noche es el 6296. El 62... 96. Muchas felicidades a todos los ganadores y ganadoras de los sorteos de hoy. Para más información visita nuestro enlace de nuestra página web loteriasdepuertorico.pr.gov Disfruta tu fin de semana y muchas gracias por sintonizarnos. Nos vemos el lunes que viene a las 2 de la tarde. Que pasen todos, buenas noches. Gracias por sintonizar los sorteos de la lotería electrónica. Tanto de nuestra programación por WIBRTB San Juan, WIBMTB Mayagüez y wsttv San Juan 11 Mayagüez.